Esta serie nos sitúa en un mundo donde existe una famosa escuela de detectives, donde solo salen los mejores. Nuestro protagonista es Toto, un policía de buen corazón, pero no muy bueno para resolver crímenes, por lo que Toto y Ron tendrán que aliarse para descifrar los misterios que se le presenten. La historia de Ron Kamonohashi está escrita por Akira Amano, autora de Ketaikyo Hitman Reborn. La serie se centra en resolver la condición que no permite a Ron ser detective y es que tras resolver un caso pierde la conciencia. En este estado incita a los delincuentes a suicidarse, esto ocurre en el primer episodio. A lo largo de la serie vamos conociendo más y más de los personajes y sobre todo el misterio de Ron. La trama involucra a los policías, detectives super inteligentes, la escuela blue de detectives y la organización criminales. Si y es verdad que hay casos autoconclusivos sin aportes para la trama, casi todos los episodios contienen un mínimo de información para el avance de la historia. Tanto Ron Kamonohashi como Toto o la infinidad de secundarios tienen algo que aportar en la búsqueda de la verdad sobre la condición del detective. Ron Kamonohashi es el mejor estudiante de la Academia de Detectives Blue. Un hombre cuyo talento para descifrar misterios está por encima de cualquiera y con un brillante futuro a la espera. Los problemas para nuestros protagonistas comienzan con su expulsión de la academia tras varios incidentes que le impiden ejercer de forma legal como detective, encerrándose por los próximos 5 años en una habitación sin acceso a las noticias para aguantar la urgencia de resolver casos misteriosos. Claro que si dejamos al protagonista encerrado para siempre, no tendríamos nada que contar más que delirios de un Sherlock Holmes que no puede acceder a su sustancia favorita y para rescatarnos de esto llega el detective Totomaru Ishiki. Ishiki hecho a imagen y semejanza de Exuna, Es un detective de la policía sin experiencia. Y con el único punto a favor de inquebrantable pasión por ayudar a las personas. Así sea en la muerte. Gracias a este nuevo compañero Ron hará de detective. Mientras Totomaru se lleva el crédito. Brinda apoyo y oculta al mundo la verdad con su nuevo titiritero. Si algo han demostrado las historias de detectives exitosas. Es que todos los protagonistas deben tener un enemigo o contraparte. Que les rete en cada paso que dan Pero aquí es toda una academia Así es la academia que se benefició de tener al mejor detective del mundo entre sus filas y sus ocho profesores Se encargarán de investigar y encarcelar al protagonista si lo descubren ejerciendo Con especialidades como anatomía, ocultación, estudio de habitaciones impenetrables, cronología, análisis sospechosos y rastreos Cada uno pondrá diversas trampas para atrapar a Ron Kamonohashi El misterio es uno de los factores más importantes de esta historia Pero tal y como Katekyo Hitman Reborn, la autora, nos está preparando para ir más allá con destellos de habilidades especiales que desencadenará la acción, con una habilidad oculta por parte de Run y con aquellos con los rostros de la familia Bongola solo nos queda disfrutar de un viaje único que solo Akira Mano puede lograr hasta aquí voy a dejar el video, fue un video un poco corto pero interesante, espero le haya gustado si fue así deja tu like y suscríbete me motiva a seguir subiendo más videos, ahora sí que sí adiós